Naya Wada apuntó, sin filtro, contra fe y Mica Mika Viciconte. <tose> Naya Wada apuntó, sin filtro, contra fe y Mica Mika Viciconte. Luego de que el actor no la dejara ingresar a ver la obra que protagoniza la ex combate, la actriz les dedicó fuertes mensajes en sus redes sociales. Los detalles, en la nota. Luego de que Fedeval le prohibiera la entrada al teatro a yahuada debido a su cruce con su compañera de elenco Mika Viciconte. La mediática se mostró indignada en su cuenta de Twitter por la actitud de su ex amigo. Por su parte, el hijo de Carmen Barbieri escribió un fuerte mensaje que estaría dedicado a la actriz. Nada ni nadie puede opacar mi felicidad de ver a mis viejos todas las noches volver a recibir juntos el aplauso y el cariño inmenso del público. El camino es difícil y más cuando las cosas empiezan a salir bien. Así que sigan hablando, me vuelvo más y más fuerte. Besos. Acto seguido, la mediática recogió el guante y le respondió lapidaria, la soberbia es lo peor Fede. Eso te está cagando al punto de decir que no éramos amigos. Lo mejor en tu vida. Besos. Y continuó con sus indirectas, el éxito ciega. La soberbia mata. Me duele que llegó a decir que no soy su amiga. Lo quería mucho, expresó en otro tueta o hada. Y también le envió unas duras palabras a su enemiga Mika Biciconte. Mika Biciconte que groncha que SOSI, te da para decir en cámara que te doy lástima?.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 La actriz reveló que su amigo le prohibió que asistiera a la obra nuevamente juntos. Decidió exponer su dolor y bronca en varios polémicos tweets. Naya Wada salió con los tapones de punta y descargó toda su bronca en su cuenta de Twitter. donde señaló que Fedeval le prohibió la entrada al teatro para ver la obra nuevamente juntos, que él dirige, por su pelea con Mika Biciconte, quien es parte del elenco. No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento.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 Y lejos de bajar el tono a su conflicto con la novia de Poroto Cubero, Nay redobló la apuesta y sentenció. ¿Qué? Micaela es mala persona y a mí me hizo daño y que por un palito hacia ella me prohíban la entrada al teatro y me digan cosas tan dolorosas no me lo merezco. Estoy muy enojada y angustiada. A Fede lo adoraba. Muy desilusionada y no paré de llorar. ¿Qué? Nay indicó además que no hace esto público para llamar la atención, ya que trabajo no le falta. Pero necesitaba exteriorizar toda la tristeza que le había producido el sentir que había perdido a un amigo,